Gladys, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. ¿Volviste a tu casa donde no hay cámaras? ¿Qué se siente? ¿Qué re sentiste lindo, vos? Estoy libre ahora. <risas> ¿Cómo fue esa experiencia? ¡Re linda! La verdad que sí, re linda. No me arrepiento de haber entrado y, y nada. Me, me gustó haber estado ahí, sí, sí. ¿Era como te imaginaste la casa? ¿Era grande? Era, o sea, ¿cómo, ¿cómo te sentiste vos rodeada de cámaras? ¡Re linda! Eh, ¡Re lindo los familiares! Hablamos mucho, estuvimos bien... Eh, lástima que bueno, me hubiera gustado que eh, entremos todos juntos y nos vayamos Porque cada uno que se iba, eh, daba ¿viste? esa cosa de oh, se va pobre Y nada, esa cosa que como sienten los chicos cada vez que se va alguien Pero bueno, y me costó también nominar Porque viste fuimos a acompañarlos, no a nominar ni, ni, ni estar a la par de los chicos Pero bueno eh, re lindo igual todo se potencia todo Ante, lo más mínimo eh, sí, sí se potencia un montón sí. ¿cómo te recibe el barrio? ¿Cómo, ¿y cómo re lindo? lindo. ¿Cómo, ¿cómo lidias con <risa> esta ay, fama? toda, la tora, gladi, ay, <risa> re lindo, re lindo me gustó Sí. ¿Te ha pasado que ya la gente te pide fotos, que te saludan en la sí, calle? un montón, un de de coche. me muero no, ¿Cuándo te, te sugirieron o te invitaron a participar? ¿Qué? ¿Lo, ¿Lo dudaste en algún momento? Lo dudé, pero bueno, como tenía que entrar un familiar, el papá no podía por ciertas cositas El hermano él tampoco, y bueno, las, las amigas me dicen, no, sos vos, sos vos, tenés que entrar vos Y bueno, es como que, sí, vamos, por Lucila, cualquier cosa, a morir ¿Sentís que Lucila? ¿Viste que habían dicho en un momento como que quizás Lucila querría que, que entre alguna amiga? Claro, porque pensaban que podían llegar a, llegar a entrar algún amigo o amiga, pero no, era familiar, por eso. Si no, sí, estaban las amigas ahí ya elegidas como para entrar también. Viste que los chicos dicen eh, como que se vio un clima de amor y paz ahora, que estaban los familiares y demás. ¿Es así realmente o también eh, se juega, mí, no se deja de jugar? Para mí fue así un par de días, pero ya cuando Santi decía, eh, esto no es un juego, ahí no se va a hacer amigos, y ahí bueno, empecé a ver alrededor y sí, están todos jugando, y mucho. Sí, sí, me sorprendí con eso, sí. ¿Hubo alguien de, que te haya sorprendido más? Eh, todos. Incluyendo a Lucila, ¿no? Obviamente. Okay. sí? Sí, sí, estaban todos. Cami me sorprendió para bien, divina. Todo el día saltando. Mal, de la mañana intensa, de la mañana a la noche, divina. Cosa que no pensé. Y, o lo que pensaba que, ¡wow, qué lindo, qué sé yo, tal o cual participante. Y bueno, capaz que digo, mm, no, me, me equivoqué. ¿De quién? <ríe> no, no, no, bueno, me equivoqué. Ya está. No, no, no. Tanto no. Marcos divino, como se lo ves así. Eh, Romy también. Pero bueno, algunas cositas veía que, qué sé yo. Distintas. Eh, después quién más. Nacho divino. El papá de Nacho ya nos mirábamos y, y sabíamos lo que. lo que lo que pensábamos. Cool y siempre ahí pintándose o arreglándose. Sí, sí. Hoy decían que quizás Rodos fue a jugar. ¿Vos lo ves de esta manera? No, lo veo. Lo veo que está. Le gusta eso, las cámaras, le encanta, pero jugar no creo. Eh, ya está jugando bien, Nacho. En un momento se te vio angustiada y se habló mucho en el afuera también de esa situación, donde se le adjudicaba que quizás Lucila te había hablado mal y, y que vos habías llorado con Romina. La mamá de Torres se puso a llorar. ¿Por qué ahí? No y como que le habló muy mal, no sé. Yo me le un poquito mal, no, no, porque sí, el papá Nacho me fue lo mío, ¿para que viene? No, y me dijo, no, no quiero que me vea a llorar porque me va a mojar. No, oh. no por así. Me va a ganar a llorar. Quería hablar con toda hora, ¿viste? ¿Por ahí, ¿para qué? Pero después dije, como papá Nacho dijo, yo también no me quiero meter porque me pasó? di cuenta. Ay, ¿sí? Entonces, sí yo no tampoco puedo, eh. digo, no, mejor no me meto. Mm. Voy al pedo y no le quise hacer a la Tora que la vi a la mamá así porque ponía enoja con la mamá. puse a llorar pero por otra cosa, nada que ver, que decían que el maltrato desde de la hija a la, a la mamá y... no, nada que ver, no, nada, la, nada más que me cuidaba por demás, entonces se vio quizás feo, pero yo estaba llorando eh, en la cocina porque estábamos hablando del COVID y justo Lucila y Román, mi otro hijo, tienen un amigo que siempre venía a ver los partidos de visitantes de un equipo. Y nada, falleció por el COVID. Me acordé que fui a, a eh, al velorio porque no podían ir, ni se podía entrar y qué sé yo. Entonces me reengustié porque tenía 31 años. Y nada, me hizo muy mal eso y bueno, me puse a llorar. Y justo estaba Romina al lado, pero nada que ver. lloraba por el amigo de Luz no por... Por el, el, el maltrato, ¿qué maltrato? No, nunca, jamás, cero. Podemos tener diferencia como toda madre e hija. Eh, las tuvimos, obviamente, siempre, Ponerle, Es como que ahora es una cosa, no se debe decir tal o cual cosa, y bueno, eh, aprendo de eso. Incluso ella le digo, ay, Lu, no me gusta tal cosa. Y me dice, bueno, mami, qué sé yo. Y a los dos días, ma, tenías razón. Y bueno, ese tipo de, de madre hija que todos lo tenemos seguramente. No me estaba consolando Romina porque me mal... No, estaba hablando de otra cosa. Por eso ayer no lo pude aclarar y bueno, qué mejor que me lo hayas preguntado. Así quedaba bien claro porque amo Lucila y me ama a mí. Sé que es así. Siempre va a ser así. Aparte fue el primer año nuevo cuando estuvo conmigo. El primer año nuevo, siempre juntas. ¿Te molesta que se esté hablando en los medios de eso de, bueno, no la contuvo, no le creyó o ese tipo de cosas? Sí, porque no es así. Nada que ver. Nada que ver. No, no, no. No es así. Por eso. Hay veces que eh, uno quisiera aclarar, pero bueno, nada. Sé que es un show. Tengo que pensar eso. Eh, trato a veces de, de no leer más nada o, no sé... Nada, y pensar que es un show y, y, y por hacerle el aguante a ella. Saco de donde no tengo y bueno, ahí estoy. Llega la final eh, para vos. Eh, ojalá, ojalá. ¿Cómo ves la, las nominaciones, las próximas nominaciones y la próxima placa? Y no sé si van a caer todos un poco, más que ahora está la fulminante. No sé. Y seguramente va a caer Lucila, como siempre, sí. Se, se, se respira ese aire en la casa. ¿Cómo la ves? Fuera de la casa Lucila, digo, una vez que termine Gran Hermano, una vez que ya se establezca quién ganó, quién... A fondo como siempre, no sé si en los medios, pero la parte de, de, de, de Juario, de Nico, de toda esa parte de YouTube, eso sí le gusta, pero no sé, quizás sí, o, o de producción, ponerle. A mí me estaba guionando adentro, pensando que yo iba a hablar, o esto. no, yo cero, sí, no allá, vení para acá.